Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Wilton Martínez de ResetOK.com Bueno, en el día de hoy vamos a resetear la impresora MB, o sea, la Massify Canon 2710 ¿Listo? Ok, abajo en la descripción está el link para que descargues el programa Ok, ya está descargado, vamos a activarla ¿Vale? Esta llave te la envío al correo electrónico Aquí va activado Debe estar previamente en modo de servicio. Esto es importante. Eh, me contactas para darte instrucciones. De modo servicio. Debe que, en el caso de la MB2710. Debe quedar LED eh, blanco fijo. ¿Correcto? En los otros modelos quedan verde. Este queda blanco. Ok. Tenemos el programita. Aquí buscamos IN a Software Counter. Y aquí le damos clic en SET. Y eso es todo ahí quedó reseteada si te sale el error 002 o 009 o 005 o 006 me contata que yo te diré cómo reparar ese error listo ok esto ha sido todo si te gustó el vídeo por favor dale clic en me gusta click en like un pedazo de like a este video, por favor te agradezco click en me gusta clic en suscribirte y clic a la campanita. Contáctame al WhatsApp al 301-692-8346. taló Wilton Martínez de ResetOK.com.